Ok, ¿Qué? vamos a darle a esto Que me, me, me tomo nueve vida energética. Y estoy hasta, hasta arriba ¡Hasta arriba! ¿Qué? Que me toma un camaleón Y estoy, vamos, voy a saltar, voy a correr La casa entera, 7 veces Pero el camaleón que Sí.